Así que no es otra cosa que una herramienta de diseño para no diseñadores. Así que a veces nos dicen, tienes que diseñar una promoción y decimos, wow, ¿cómo yo voy a diseñar si yo no sé nada de diseño? Pues esta es nuestra amiga, Canva. Es una herramienta simple, sencilla, en el cual nos brinda un sinnúmero de templates de los cuales podemos trabajar dentro de ellos. Adicional que también podemos crear nuestro template desde blanco. Así que utilizando canvas.com nosotros podemos entrar y utilizar esa herramienta. Otra ventaja de Canva es que la podemos utilizar desde nuestro teléfono. ¿Lo sabían? Bajan el app de Canva y lo mismo que ustedes están haciendo en su computador, lo tienen en su teléfono. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir en su computadora canvas.com y esta va a ser la pantalla inicial que cada uno de ustedes debe tener en su pantalla. Una vez ustedes estén en esta pantalla tenemos la opción para iniciarnos si tenemos cuenta y los que no tenemos cuenta tenemos varias opciones para crear la nuestra por medio de nuestro correo electrónico de Google o por su correo electrónico de Facebook o creando con cualquier otro correo electrónico yo les recomiendo para los que no tienen cuenta que utilicemos el correo electrónico de Google con la cuenta institucional le deben aparecer esta pantalla esta pantalla es la parte inicial de lo que es eh, Canva en ella nos presenta un sin número de Templates como infografías, eh, posts para Facebook, volantes, postes, presentaciones, infografías. Y si nos movemos hacia la flechita, hacia el lado, vamos a poder observar que todavía tenemos un sinnúmero de opciones para nosotros poder crear. Así que tenemos un sinnúmero de templates para nosotros crear. Nuestro propio, eh, nuestro propio diseño. Todo va a depender de lo que cada uno de ustedes necesite en ese momento. Así que, si subimos un poquito la página, vamos a ver los diseños ya creados por ustedes. Por el de los que no han utilizado, que entraron ahora mismo, pues no tenemos. Esta es la que dice tus diseños. Y si lo seguimos eh, subiendo, vamos a encontrar nuevamente templates de diferentes eh, áreas para nosotros poder crear. Si nos movemos a lo que es esta sección, tenemos lo que dice todos tus diseños que son todos nuevamente los diseños creados por nosotros. Tenemos lo que son las plantillas o los templates. Tenemos fotos, pero el área de fotos la vamos a trabajar cuando estemos dentro ya de, de lo que es la creación. Tenemos para crear logos, que es el kit de marca. Y lo que es carpeta es para tener una organización. Y lo que es la gratuita solamente nos permite crear dos carpetas la opción gratuita la que es pagando pues podemos hacer todas las carpetas que necesitemos aquí está post para facebook la ventaja es que ya si se fijan tenemos el tamaño predeterminado para esa aplicación le vamos a dar dos clics y la vamos a activar Después de lo que es crear nuestra propia eh, publicación, tenemos nuestra pantalla en blanco, que es esto que vemos aquí para crear desde cero, o tenemos los diferentes templates que nos ofrece el programa que podemos trabajar dentro de ellos. Así que cada uno de ustedes va a escoger un template, que más que les guste, para entonces trabajar en él. Ahora pueden escoger cualquiera porque este es el proceso de que les voy a ir enseñando cómo se trabaja cada área y luego entonces vamos a crear uno al final bien bonito. Ok, estamos en la página de creación de diseño. Ya tenemos nuestro template, así que en la parte superior de nuestra pantalla nos permite cambiar el título o darle un no título a nuestra creación. Así que le vamos a escribir prueba. Ustedes fijan cómo automáticamente yo pude cambiar el título a mi trabajo. ¿Lo vieron? En la parte superior. Y escribimos prueba. En esa parte superior también nos permite lo que es compartir esta publicación con alguno de sus compañeros. Ahora. Yo puedo compartir esta publicación con algunos de nuestros compañeros, pero estos compañeros tienen que tener una cuenta en Canva, ¿ok? Y pueden trabajar en conjunto. Así que si es un trabajo en grupo y ambos están en lugares diferentes, no hay excusa para decir que no trabajaron colaborativamente. Porque Canva le permite esa opción. La, la flechita la opción para de, descargar lo que estamos realizando así que si se fijan tenemos diferentes opciones tenemos PDF estándar que es el recomendado y para imágenes PNG ya que les expliqué lo que es esa barra superior vamos a irnos a nuestra creación. Esta va a ser nuestra amiga, nuestra alma secreta. Así que vamos a donde dice fotos, salud. En fotos tenemos un sinnúmero de opciones de fotos que necesitemos dependiendo del tema que estamos trabajando. Si aquí estamos trabajando eh, el tema de Alimentación de restaurante, podemos buscar alimentos en la parte de search y nos van a aparecer diferentes imágenes que podemos utilizar. ¿Se fijan? Una vez nos aparezca la imagen que deseamos utilizar, solamente le damos clic y nos las lleva a nuestra área de trabajo. Y la misma la podemos agrandar o la podemos achicar siempre por las esquinas de la imagen. Si la agrandamos por los lados, la imagen se va a desvirtuar, ¿ok? Siempre por las esquinas, jóvenes. Agrandamos y achicamos imágenes, toda imagen siempre por las esquinas. Si las agrando hacia los lados la imagen se va a virtual, ¿ok? ok también tenemos el área de elementos en elementos tenemos otras opciones para poder darle belleza a esa promoción, a ese flyer a ese programa que vamos a estar creando si se fijan tenemos los usados recientemente. También nos da la opción de que estamos en el mes internacional de la mujer. Así que nos da, dependiendo el mes, nos ofrece unos elementos básicos para ese mes. Nos facilita mucho nuestro trabajo. También nos da la opción de cuadriculados dos de cuadrículas. En el cual va a depender de cómo yo quiero que se vean mis imágenes. Si yo quiero la cuadrícula segunda, en ver todos hay muchas opciones, ¿ok? Vamos a seleccionar la segunda cuadrícula. Y vamos a poder ver la imagen, yo la voy a arrastrar a donde yo quiero que se vea la cuadrícula. ¿Vieron lo que hace? Adicional a eso... Para volvernos a mover a las próximas opciones de elementos, le damos a la X en cuadrícula y continuamos con las próximas opciones. En estas opciones tenemos marcos para fotos, tenemos lo que son stickers con movimientos y sin movimientos. Todo va a depender lo que necesitemos. Tenemos el área de gráficos. El área de gráficos es nuevo en Canva. Eh, si lo seleccionamos, nosotros vamos a hacer una presentación o queremos proyectar algo que tenga que ver en forma de gráfica. Si lo seleccionan, tenemos un sinnúmero de variedades. Y lo hermoso de esto es, seleccionamos cualquiera de ellos. Que una vez yo lo tengo presentado en leer, no, le damos clic encima de la imagen de no, gráfico no. y nos permite no, cambiar no, no. el nombre del elemento. Y las cantidades que son las reales en nuestro trabajo, ¿ok? Imaginemos que estamos haciendo un trabajo investigativo y vamos a hacer eh, sobre carros eh, nuevos y carros usados. Yo lo puedo ir cambiando y puedo ir cambiando también lo que son los números o las cantidades. Y él se va ajustando automáticamente una vez lo tenemos también le podemos cambiar los colores a esas gráficas aquí móviles. y puedo ir cambiando esos colores nuevamente nos movemos seguimos en el área de elementos tenemos opciones para líneas todo va a depender de qué tipo de trabajo estemos realizando líneas, tenemos los más destacados tenemos de fauna eh, y un sinnúmero de elementos que podemos utilizar, la ventaja de estos elementos, seleccionate el perrito la ventaja de estos elementos es que nosotros les podemos cambiar los colores según nuestra necesidad o la idea que tenemos en nuestra promoción si se fijan ella le está cambiando el color a nuestro, a nuestro elemento. Este elemento una vez está aquí, los colores van a ir apareciendo en el área superior y lo podemos cambiar en nuestras opciones de colores.